¿Saben qué? No tenemos ningún problema. ¿Bajamos con todo el cargamento, pacha? Vamos a mostrarle que bajamos con una voz sin rehen, hermano. Bra, bra, bra, bra. Motherfucking shit, bro. que está todo bien. Hulk Hulk Hulk Hulk Hulk Hulk Hulk Hulk